Saludos y bienvenidos a este videotutorial de cacheme.rg en el cual se va a profundizar un poquito más en el programa GAMS. Los objetivos de este videotutorial consisten en primer lugar conocer aquellos comandos que son más importantes del programa GAMS, los que podríamos denominar como más básicos y que van a servir para que se empiece a trabajar y asimismo se va a realizar un ejemplo relacionado con dichos comandos. Bueno bien, la primera vez que se abre GAMS, esta es la ventana que aparece en dicha ventana vemos que existen una serie de pestañas, ¿no? en File tenemos pues abrir eh, algún tipo nuevo de documento, abrir otro que ya tengamos, abrir algún tipo de proyecto anterior, en Opciones podemos cambiar una serie de... Tampoco podemos cambiar muchos parámetros, no, no conviene sobre todo esto de los métodos de resolución, O sea, son los que presenta el, el programa, y luego colores pues aquí por ejemplo para los comentarios que escribamos los podemos poner en blanco que no se va a ver, en rojo, azul, podemos jugar con url si se hay que poner alguna, se si cambia el color rojo, verde, etc. Esto ya cada uno juega con ello como, como prefiera. Aparte de eso por aquí bueno el resto de ventanas de momento no tienen gran utilidad y tal vez si es conveniente en la ventana de ayuda de help eh, Entrar al, de al manual de usuario de, de GAMS, que es un tutorial muy completo en el cual se puede profundizar mucho en el, en el programa. Antes de comenzar a explicar los comandos básicos de, de GAMS, es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos. En primer lugar, no emplear una terminología extraña. Por extraña se refiere a no emplear ñes, no emplear símbolos que no se encuentren en lo que dijéramos que se encuentran en un teclado americano. Eh, el programa no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si usted como usuario emplea una sentencia empleando, por ejemplo, la palabra función, por ejemplo, la escribe con mayúsculas, y luego para referirse a otra función las escriben en minúsculas eh, tenga en cuenta que para el programa no va a hacer distin eh, no distinción entre ambas y probablemente le dé error y luego el formato es libre, esto quiere decir que se pueden dejar tantos espacios en blanco como se quieran o se pueden eh, hacer tantos intros eh, como se deseen teniendo en cuenta los consejos anteriores se procede a trabajar con el programa en sí entonces, en primer lugar, vendríamos a File y a New. Nos aparece el bloque donde se va a trabajar, el bloque del, del programa. Y yo recomiendo que se copie y pegue lo siguiente que se muestra aquí. Estos son una serie de opciones que nos van a indicar cómo queremos que funcione el programa. No se van a explicar, pero en el tutorial que se muestra aquí en Help, se puede encontrar en el manual de usuario. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer al inicio de cada programa? ¿Qué es recomendable? Bueno, en primer lugar, pues, con el símbolo de dólar y escribiendo title, pondríamos el título del ejercicio, por ejemplo, digamos que esto es prueba KHM, eso correspondería al título del, del ejercicio, y luego recomiendo que si se va a realizar un ejercicio se coloque a continuación el enunciado del mismo. Entonces para colocar un enunciado largo eh, se escribe la, la clave onText, aquí vendría el enunciado y aquí habría que terminarlo con offText. Esto está bien para enunciados largos, eh, que vayan a ocupar varias, varias líneas. ¿Por qué? Porque eh, aquí los comentarios habitualmente se ponen tras un asterisco, como el que se muestra aquí. Entonces aquí vendría un comentario, pero esto se emplea más para comentarios cortos, ya creo, creo que tiene hasta 140 o 120 caracteres, no, no lo recuerdo bien. Entonces esto sería conveniente... Simplemente para comentar, por, por ejemplo, esta, esta variable corresponde a tal o estos valores de esta tabla corresponden a los valores de no sé dónde. ¿De acuerdo? Asimismo, hay que decir que off-text y on-text eh, se pueden escribir en mayúscula o en, o en mayúscula, como dijimos anteriormente. No tendría ningún problema. Y la prueba es que, como se ha visto, enunciado ha pasado de color. Eh, negro a color rojo lo cual le indica de acuerdo a los colores que yo tengo elegidos de que se trata de un comentario Otra acción que recomiendo al emplear GAMS consiste en guardar para ello venimos a File y aparte de observar que tenemos muchas más opciones una vez que hemos empezado a escribir y venimos a Save As para guardar En Save As iríamos a la carpeta por ejemplo esta de KHM y vendríamos a ejercicio 1 y lo guardaríamos como Problema1. Una vez guardado el problema, vamos a comenzar la programación del mismo. En primer lugar hay que decir que GAMS se divide en cuatro bloques. un primer bloque formado por las variables, en el cual se han de indicar las variables si son positivas, negativas, qué clase de variables son, si tienen algún tipo de restricción, algún tipo de punto de partida del problema. Otro bloque está formado por las ecuaciones, equations en inglés, y que hay que de, en el cual hay que declarar y definir que, que, cuáles son las ecuaciones, escribirlas, ¿no? un tercer bloque formado por la, forma, model, ¿no? Model va a incluir las ecuaciones que se han de resolver. Y un cuarto bloque form, que es solve. Es el enunciado es Solve, en el cual se va a indicar cómo se resuelve el problema eh, en función del eh, algoritmo elegido. Para comprender mejor eh, en qué consisten estos bloques, vamos a hacer un pequeño eh, ejemplo. En primer lugar, bueno, yo le voy a cambiar el título, le voy a denominar ejercicio 1 y va a constar del siguiente enunciado. Bien, el enunciado del problema sería el siguiente. Se trata de resolver la siguiente ecuación lineal sujeta a una serie de restricciones. En este caso, la ecuación lineal nos dice que queremos minimizar una función, que es la que se muestra ahí, 3x1 más 2x2 más x3 más 2 por x4 más 3 por x5. La queremos minimizar teniendo en cuenta las ecuaciones que aparecen ahí, 2x1 más tal mayor igual que 6, tal tal tal tal teniendo en cuenta que x1, x2, x3, x4 y x5 son no negativas, por tanto, son positivas. Bien, ¿cómo se empieza a resolver este ejercicio? Bueno, en primer lugar, borremos comentarios, esto se puede poner en cualquier otra parte, pero ahora mismo no, no me sirve de nada. Entonces, dentro del bloque de variables podemos hacer lo siguiente. O sea, en primer lugar, hay que indicar cuáles son las variables del problema. Bien, le decimos que las variables son x1, x2, x3, x4, x5 y, muy importante, f, porque f es una variable que queremos que sea la mínima. Cuando acabemos cualquier bloque, hay que cerrarlo con un punto y coma. Hay que tener en cuenta que el punto y coma se puede poner aquí, podemos poner los síntomas que queramos, porque como ya se dijo, el, el programa era, tenía programación libre. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir con que x1, x2, x3, x4, x5 son negativas? Bueno, en este caso se refiere a que sean positivas. ¿Cómo le indicamos esto? Bueno, pues podemos escribir el siguiente comando. positive variables. Y le indicamos que las variables positivas son x1, x2, x3, x4 y x5 y cerramos con un punto y coma. Una vez que hemos escrito las variables eh, se procede a escribir las ecuaciones. En primer lugar hay que decirle al programa cuáles son las ecuaciones que se van a emplear. En este caso para la función objetivo a mí me gusta denominar la función objetivo que es la de minimizar f de x. Hay que indicarle aparte de la función objetivo el resto de ecuaciones a lo que está sujeto el programa. En este caso las vamos a llamar ec1 ec 2 y ec 3 y además introducimos un punto y coma para que el programa sepa que estas son las ecuaciones que se han de, de emplear asimismo ahora escribimos ya las ecuaciones funog con dos puntos esto es muy importante y ya escribimos la ecuación f es igual para igual se, se escribe igual e tanto mayúscula como minúscula e igual y a lo que sea en este caso 3 por x1 más 2 por x2 por más x3 más 2 por x4 más 3 por x5 y ponemos punto y coma ahora escribimos la siguiente que es ec1 los dos puntos a mí me gusta dejarlo esto cuadrado, eso... Podríamos escribir aquí, pero a mí me gusta que las ecuaciones aparezcan todas a la vez. Esto ya, como, cual, como cada uno quiera ponerlo. Y se escribe la siguiente ecuación. 2 por x1 más 5 por x2. El, el más igual, podrían estar juntos, pero bueno, esto es manías de cada uno. A mí me gusta pues tenerlo, tenerlo así separado. Más x4 más x5 y ahora esto es muy importante hay que decirle que es igual como es mayor g igual que 6 y ahora se repite el proceso con las otras dos ecuaciones para que vaya más rápido yo voy a copiar y pegar la ecuación y luego únicamente cambiaré los parámetros este es 5 y este sería 7. Cabe indicar que si el símbolo, si en vez de ser mayor o igual que 6, que 5 que 7, fuera menor o igual, en vez de la letra G, se escribiría la letra L. ¿De acuerdo? Y también vale mayúscula como minúscula. Por tanto, para que esto se vea claro. Bien, al, al modelo hay que darle nombre. En este caso, el modelo, yo por ejemplo, lo voy a llamar... problema 1 y ahora hay que, aquí hay que introducir es, tras esta barrita hay que introducir las ecuaciones del problema que son fun of 1 eh, ec 2 y ek 3 por cierto aquí se me olvidaba colocar el 2 y el 3 esto es lo que pasa por escribir rápido y cerramos la barrita de acuerdo y punto y coma, al final de cada bloque siempre punto y coma y ahora le decimos que resuelva el problema le decimos solve problema 1 using LP, empleando programación lineal, minimizing minimizando z, ponemos punto y coma entonces le damos una vez que hemos escrito solve, le damos a ejecutar el programa que es esta casilla de aquí le damos le decimos que sí y nos resuelve el problema como se puede apreciar en esta ventana el problema la función objetivo nos da 5.17 pero bueno el análisis se puede realizar mejor aquí entonces venimos a la solución de las variables hacemos doble clic variable f el valor level 5.171 este es el valor de las ecuaciones y el valor óptimo es, para minimizar F, que X2 valga 0.854 y X4 valga 1.732. Con, este con este ejercicio se cierra este video tutorial y esperamos que les haya sido de ayuda. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Muchas gracias.